Que me le entran a palo, eso fue en el mercado. Yo no, estaba en un negocio, de que era, yo no lo vi porque yo no, no sé de eso. Yo no le sé decir si estaba tomando porque me dicen de que venía de que de trabajar y era porque trabajaba construcción. Y fue con el mismo martillo que traía que, de que le dieron el primer golpe. ¿Hay personas detenidas? Sí, hay dos mujeres presas. Que está la, la mujer de él, una mujer que tenía. Que está, también te tiene una coita ahí en un brazo, ahí que, que Yo no la he visto. Yo no le sé decir. Eso sí, yo no le sé decir. Déjame ver si esta y, mujer y me la, dice. Y la, ¿Y la persona que lo mató está prófugo ¿La persona? ¿Que le causó la muerte? ¿Está prófugo? ¿Lo agarraron? No. ¿Todavía no lo No, es que no se ha hallado, que salirlo a buscar. Bueno, usted nosotros? No. la policía señora. Que, se me, que me lo busquen y me le den caí, sí, porque eso, muchachos, no se puede quedar así. muchacho por un padre familia con lo que viviera trabajando construcción, y trabajaba en el ayuntamiento botando basura también. Y me le pasó, eso era de trabajar que venía. ¿Dónde vivía? En Manhattan. ¿Cuántos años tenías? 48. ¿Y su nombre era? Gregorio Badía. Que me le den a palo, eso fue en el mercado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 eso sí, yo no le sé decir. Déjeme ver si ¿Y esta y mujer la, me dice. ¿y la, ¿Y la persona que lo mató ¿Está prófugo todavía? ¿La persona? ¿Qué es? le causó la muerte? ¿Está prófugo? ¿O lo agarraron? No. ¿Todavía no lo No, es que no se ha hallado. Hay que salirlo a buscar. Porque nosotros. ¿Qué no? la policía? ¿sí? Que se que me lo busquen y me lo den caí Sí, porque eso, muchachos, no se puede quedar así. Muchachos, era un padre de familia que lo que viviera trabajando en construcción y trabajaba en el ayuntamiento botando basura también.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 golpe. Hay personas detenidas. Pero... Sí, hay dos mujeres presas. Que tal la, la mujer de él, una mujer que tenía, que también